Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te enseñaremos cómo realizar una hermosa pulsera con broche graduable. Para realizar nuestra hermosa pulsera solo necesitamos base drusa. Nuestras bases drusas están hechas en samac con baño en oro y una laca protectora para que eh, dure muchísimo más. También vamos a utilizar strass, este es en tornasol, pero eh, vienen en muchos colores. Necesitamos una cadena pulsera graduable, esta la encuentran así, con sus dos argollas y ya lista con los cristales. También vamos a usar un cauchón en estilo camafeo. Este es por 10 milímetros. Y para pegar nuestro Vigiguel Stove. Usaremos nuestras pinzas básicas, pinza punta plana, corta frío, pinza punta redonda y nuestra pinza de joyería. Empecemos. En nuestra base de drusa vamos a colocar un poco de nuestro pegante. Fijamos nuestro strass en el borde interno de nuestra base. Nos podemos ayudar con la pinza de joyería. Cuando lleguemos al final, con nuestro cortafrío, cortamos. Es importante no cortar primero el strass, sino dejar que sobre para que no nos queden espacios. Cuando ya lo tengamos pegado, podemos limpiar los bordes, eh, limpiar el pegante que de pronto nos sobró con la misma pinza de joyería y acomodar cada uno de los cristales y presionarlo también con nuestros dedos. El siguiente paso es aplicar otro poco de pegante en el centro y colocar nuestro cauchón en el centro. Recuerden que la base drusa debe tener dos argollas a cada lado. Para la cadena eh, necesitamos la pinza plana y la pinza punta redonda para abrir la argolla y sacar la otra. Y también necesitamos abrir esta. Si quieres completar tu juego de accesorios, solo debes usar una base durusa con una argolla. Para la pulsera utilizamos una que tiene dos argollas, para esto solamente necesitamos una. Y un aro con este sistema para arete. Y lo único que tienes que hacer es seguir los mismos pasos del de, eh, accesorio anterior e incrustarlo en el aro y así tendrás tus candoras, y así tienes unos hermosos accesorios muchas gracias por ver nuestro vídeo esperamos te haya gustado no olvides suscribirte y dejarnos tu comentario síguenos en todas nuestras redes sociales nos encuentras en instagram Pinterest facebook y aquí en youtube nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!